¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo soberení y Memoria, Uriel Erlich. Eh, como siempre en todas las transmisiones, sobre todo eh, a partir de este año que se ha profesionalizado eh, la edición de, de nuestras charlas, nuestras transmisiones, queremos agradecer al área de técnica del Museo de Malvinas, así como al área de diseño del museo quien se encarga de la elaboración de los flyers y que hacen posible este programa en el marco de la virtualidad y de la pandemia que lamentablemente todavía seguimos transitando. Eh, como siempre, quienes nos están viendo en esta charla, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y quienes en este mismo instante estén viendo la transmisión, los invitamos a compartirla para aumentar eh, la difusión de la MI. Bien, estamos en el mes de agosto, un mes muy particular. Eh, estamos en el marco del Bicentenario de la Independencia de la República del Perú, estamos en las vísperas de un nuevo aniversario del pase, a la del pase a la inmortalidad de nuestro general San Martín, así que qué mejor que para hablar de cómo se vincula San Martín con la causa Malvinas y con nuestra soberanía en el Atlántico Sur y sobre todo en la región sudamericana, con nosotros el presidente del Instituto Nacional San Martiniano, Eduardo García ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo para vos y, por supuesto, para todos quienes, a través de, de afortunadamente estos medios tecnológicos que nos permiten vincularnos, como bien mencionabas, en, la, en esta ya larga pandemia, pero que se avisora un horizonte de salida. Así que, un saludo para todos. Y acá a disposición para conversar, como bien decías vos, estamos en unas fechas que nos sensibilizan y bueno, afortunadamente nos traen este, este vínculo americanista que, que San Martín tanto peleó por porque tengamos nosotros hoy de disfrutar de una América libre. Bien, voy a empezar por una pregunta muy sencilla, así disparadora. Porque por lo general, cuando pensamos en el Ministerio de Cultura, digamos, inmediatamente la referencia es por ahí los museos, ¿no? Pero aparte, digamos, el Ministerio de Cultura eh, aglomera los institutos de investigaciones históricas. Contar un poco a la gente que nos está viendo qué características tienen estos institutos nacionales y, particularmente, contarnos un poco qué es el Instituto Nacional San Martín. Así es, el Ministerio de Cultura tiene siete ministerios vinculados a, personali a personalidades políticas, próceres, eh, tiene al almirante Brown, a Jorge Newbery, a Juan Domingo Perón, a Eva María Duarte de Perón, eh, a Juan Manuel de Rosas, y eh, puntualmente el que tengo el honor de presidir desde octubre, de 2012, es el Instituto Nacional San Martíniano. Nuestro Instituto Nacional San Martiniano se dedica a investigar, a difundir, a divulgar la vida y obra del libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín. Es una institución creada por el gran historiador, es una gran historia de San Martín José Pacífico Tero, en 1933, y un dato poco conocido es que Otero lo crea a instancia de nuestro gran artista plástico Benito Quinquela Martín. Estando ambos en París y en conversaciones, este, los dos muy sanmartinianos, este, Quinquela Martín le dice, mirá, vos tenés que, que, que hacer que la patria este, tenga un día dedicado al libertador y una institución que, que lo estudie. Y al llegar a Buenos Aires, eh, junto a una serie de personalidades, entre las que estaba, por supuesto, el propio Quinquela Martín, y en 1933, como te anticipará recién, se crea este instituto. Comienza como una asociación civil, y 10 eh, años más tarde pasa a la órbita del Estado argentino, en el ámbito de la que el, entonces Ministerio de Guerra y eh, cambiando luego al de educación y cultura, y finalmente, con, cuando se cinden aquellos dos y el creado Ministerio de Cultura, tenemos esa dependencia. Eh, académico de 30 académicos, personalidades de la historia argentina, focalizados en San Martín. También tenemos las asociaciones culturales sanmartinianas, que como reflejo de aquella creada por Pacífico Otero, están este, en, la, en toda nuestra geografía, en todas nuestras provincias, y hay, hay asociaciones, y vos mencionabas el 17 de agosto allí, junto con las autoridades provinciales y, municipalidad, y municipales, todos los años este, hacen el homenaje, y también en el exterior están conformados los institutos sanmartinianos en las principales capitales del mundo. Tenemos institutos en Washington, en Madrid, en Londres, en París, y eh, trabajamos de consumo conformados con investigadores que nos ayudan a, a intercambiar miradas y también el contacto con las universidades del exterior nos permite ir buscando y reencontrando documentación, ¿no? a pesar de que se dice que de San Martín está todo dicho, investigado, eh, realmente no es así, siempre aparecen cartas, documentos que, que nos permiten analizar un poco más la figura de este inmenso hombre argentino. Bien, eh, interesante esto que mencioné porque el Instituto San Martiniano, más allá que tiene su sede emblemática, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, es un instituto que se proyecta a nivel federal y a nivel... También regional e internacional, digamos, ¿no? es, es casi un paralelismo con la causa malvina, ¿no? que es una causa federal, digamos, ¿no? Eh, y se proyecta también a, a nivel mundial. Absolutamente, absolutamente. No solo en las capitales, sino en los municipios. Y, y tenemos en Mendoza, por ejemplo, hay más de 10 asociaciones sanmartinianas este, en, en, en las diversas regiones de nuestra provincia. Y me parece. Fantástica la vinculación que haces con la causa Malvinas, porque tanto San Martín como Malvinas son un entrañable sentimiento nacional que nos, nos acercan afectivamente a, a, a, al entrañable sentimiento del pueblo argentino por la causa Malvinas y, por supuesto, por, por el argentino que aún en actuales. Encuestas sigue siendo el, el hombre más prestigioso que tiene la ciudadanía y el, y el vínculo con, con lo popular es, es fantástico. Digamos, vinculando esto digamos, a Martín con Malvinas, ¿no? siempre en los medios de comunicación se hace un diagnóstico, ¿no? que no es algo de esta época, es histórico también, de que hay una especie de grieta en nuestro país, o como algunos historiadores de mediados del siglo XX llamaban, había como una especie de estructura binómica, ¿no? un poco interpretando filosóficamente las guerras civiles argentinas, y bueno, hay estas divisiones eh, a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI. Digamos, como este paralelismo ¿no? de, de San Martín como una figura unificadora, ¿no? eh, quizás con, con esta particularidad del pueblo argentino, es decir, bueno, es difícil unificar o contentar a, a todo un pueblo, o unificar, y, y este paralelismo de ¿no? San Martín con, con Malvinas, como con esas características en particular. Sí, yo lo veo así. Vos sabés que en, en, en mi primer 17 de agosto, que ocurrió, eh, ocurrió en el año 2013, quise plantear un poco este, lo que iba a ser, no, no pensé que durante tantos años, pero eh, en, mi etapa, en mi etapa los objetivos que iba a tener. Y las primeras frases, lo, lo recuerdo aún todavía ese, ese discurso en la Plaza San Martín, que San Martín es un factor de unión de los argentinos, y no es propiedad de algunos, ni de pocos, ni de varios, ni siquiera de muchos, que es propiedad de todos. Y San Martín trabajó precisamente precisamente, San Martín nos dijo y seguramente en algún momento de la charla eh, saldrá cuando Rondó le pide que vuelva con sus ejércitos ya, San Martín había pasado, había ganado la batalla de Chacabuco y Maipú y se, se pensaba ya en, en tomar la flota e ir para liberar al Perú, le, le ordena que vuelva para este, enfrentarse a los ejércitos federales de las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos y San Martín se niega. Y ahí dice su famosa frase, nunca voy a desenvainar mi sable para combatir a mis paisanos. San Martín tuvo claro que la libertad era el objetivo final y supremo, porque en el marco de la libertad se iba a poder desarrollar una nación. Y para ello había que pelear, sostener de todas formas el proyecto independentista. Para ello no solo garantiza la independencia que de 1816, político y militarmente, luego podemos ver cómo, sino que también entendía que teniendo ocupado Chile por los realistas y la fuerza poderosa al, al norte en Lima, Iba a tardar poco para que repuesto Fernando VII vuelva a, a controlar este, nuestra nación. Así que tuvo claro ese objetivo y es magnífico como San Martín, a pesar de las dificultades, las presiones políticas, la escasez económica, desarrolla ese plan continental y lo lleva a cabo. Es algo increíble, increíble. Bueno, ahí te tomo como esto que mencionaste a lo último, ¿no? De la independencia argentina el 9 de julio de 1816 y esta construcción de este plan a escala continental, ¿no? Esta idea de que eh, no basta únicamente con la independencia de lo que era o se llamaba en ese momento las Provincias Unidas, sino que esa libertad había que proyectarla a escala continental. Cuéntanos un poco de, de esa famosa carta donde menciona a Malvinas en agosto de 1816, o, o un mes después de declarada la, la independencia que forma parte digamos, del, del patrimonio de nuestro museo, tenemos un facsímil de, de esa carta, y que se encuentra en el archivo de la Cancillería. ¿Cómo, cómo, cómo percibís vos esta, esta unión, ya desde ese momento, entre San Martín y esta construcción de soberanía continental, y que también incluía eh, a Malvinas? Mira eh, en el marco de, de lo que decíamos que San Martín tiene la idea superadora de, de, de la libertad, pero también las herramientas necesarias para construirla, que no solo eran las armas. Eh, San Martín nos dice, la educación es tan fundamental porque la ignorancia es la columna central del, despot del despotismo. y También nos dice la biblioteca, es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. En ese marco y en esa concepción, eh, San Martín quería que la causa americana y la causa nacional sea integradora. Y para ello pide que la fuerza del ejército de los Andes, cuando es en 1814 nombrado gobernador intendente de Cuyo, eh, pide que la integren hombres y mujeres de todo el país, este, pide que vengan soldados que vienen de los cuatro puntos cardinales, y no olvida e incluye a Malvinas. Le escribe una carta al entonces ministro de guerra, Beruti, solicitándole que aquellas personas que, que cumplen condena, en Malvinas, se les dé la oportunidad de redimirlos en el marco de una causa superior y que vengan a combatir por la patria y por la libertad, este, y que era fundamental que en ese marco también participen. Y um, Malvinas no era un presidio, no había un presidio. Era unas islas donde se destinaban este, algunos hombres este, en aquel entonces para cumplir condenas. Y esa carta es sustancial porque es uno de los tantos antecedentes que tiene nuestro país en función de la soberanía de las Islas Malvinas como parte de nuestra integridad territorial. Así que este punto de San Martín es fundamental, que aparte es, es importante grimirlo, porque bien saben ustedes que San Martín es una personalidad internacional. Tiene monumentos importantes en la mayoría de las capitales centrales de Europa y de América. San Martín es reconocido, fue reconocido en el pasado y es reconocido en la actualidad. Mirá, a modo de, de, de, de, de, de grajea de lo que fue en 1838 durante su exilio. Este, Luis Felipe de Orleans, rey de Francia, lo invita a San Martín a una reunión en el Palacio de las Tullerías, y este, allí rompiendo el protocolo y adelantándose a la fila, lo estrecha en sus manos y le prodiga este, palabras este, muy, muy elogiosas hacia el libertador. Así que ya en aquel entonces era una personalidad este, reconocida, y, y es bien que nosotros lo mencionemos para nuestra causa Malvinas, porque él las incluye dentro del territorio nacional y pide que este, puedan redimir este, sus errores los que allí estaban recluidos en las, nuestras Islas Malvinas y que pasen a integrar el ejército de los. Años. No, por eso es muy interesante estas, estas anécdotas y esta, esta información que, que nos estás brindando, porque siempre, digamos, y quedó quizás de alguna manera un resabio quizás en nuestra educación, de que Malvinas a veces es como un anexo de nuestra historia, no como una adenda. Y sin embargo cuando vemos cartas como las de San Martín, ya en agosto de 1816, o incluso el famoso decreto de la primera junta del 30 de mayo de 1810, vemos que Malvinas es algo inescindible, tanto de nuestra historia, de nuestra geografía, o incluso en el caso de San Martín, que además eh, de ser nuestro libertador y, y era un general y que tenía una visión geopolítica de América, Malvinas eh, siempre formó parte de estos eh, vastos territorios eh, americanos. Y, y yendo un poco hacia, hacia la independencia del Perú, que estamos en el contexto de, de su bicentenario, contanos un poco cómo es ese San Martín protector del Perú. Ya la palabra nos habla mucho, protector del Perú, no dictador perpetuo, que eran términos que, que estaban de alguna manera circulando en la época, él decide el título de protector, claro. que es algo que a él lo enorgullecía mucho en el exilio. ¿Cómo fue ese San Martín protector de que muy poco se habla, pero que sin embargo es muy interesante? Así es, como bien decís, las figuras que, que en aquella época recorrían los, los espacios de los distintos países, dictador era basada en la figura romana, así que era una figura vigente. No, San Martín, eh, mira, San Martín tiene esas cosas que, que realmente conocimos factor de unión, Malvina, sentimiento nacional, este, nos unen y nos evocan precisamente por elegir la figura de protector, porque San Martín una de las cosas que hizo fue cumplir con su palabra y no perpetuarse en el en ninguno de los lugares y de las regiones donde comandó sus ejércitos. Eh, no nos olvidemos que el ejército de San Martín era un ejército muy poderoso que podía desequilibrar este, la interna de nuestro país. Luego cruza Chile, lo invitan a que sea este, el que lleve adelante y que gobierne Chile, y él dice que no y lo nombra. O Higgins, a Bernardo O'Higgins, continúa con el plan continental y cruza por una flota y llega al Perú, que como bien decís, estamos conmemorando este, hace pocos días con el ministro Tristan Bauer y el embajador del Perú, hicimos una serie de actos conmemorando el bicentenario el 28 de julio próximo pasado, el bicentenario de la independencia del Perú. Y San Martín, Llega al, al Perú y eh, no estuvo exento tanto en nuestro país como en el Perú de difamaciones y, y, de, y de estrategias de eh, tratar de desgastar y de que el pueblo no apoye la causa independentista. Entonces San Martín hace su proclama antes de entrar a cada uno de los pueblos y él habla que como hombres libres van a, a acompañar, y como naciones libres, procesos de independencia y que no se va a perpetuar en el poder. Y allí cumple, en Argentina, en Chile y en Perú. San Martín llega en septiembre de 1820, desembarca en Paracas y tras eh, unos meses de lucha por, por el interior, por la cordillera, por las costas, por distintos lugares, llega a Lima sin disparar un solo tiro porque San Martín tenía una conformación humanista que aparte de estar preparado para la guerra, era un hombre que apreciaba las vidas humanas y evitaba todo lo posible, lo que fueran las luchas encarnizadas. Eh, llega tras 300 años de dominación española. San Martín en 13 meses de gobierno llega a una tarea impresionante. Conforma las instituciones del país, lo primero que hace es, es, es dotarlo de sus símbolos patrios, que no tenía. Recordemos que venía de 300 años de dominación española. Crea la bandera, llama a, a, a un jurado para hacer el himno nacional del Perú, del que él mismo participa como jurado, hizo algunos esbozos de cómo debía ser la primera este, bandera, eh, Decreta la inviolabilidad de los domicilios, la libertad de imprenta que hoy sería la libertad de prensa, Le, crea la alta Cámara de Justicia reemplazando los viejos pactos virreinales que solo considera, consolidaban el poder este, de, de, del imperio español. Eh, da la libertad de, de vientre, quita a los pueblos originarios toda clase de mitas, impuestos, servidumbre, eh, da, como dijimos, la libertad de vientre. Como ministro lleva a Bernardo de Monteagudo, personaje central de, de 1810 en el Río de la Plata, y acompañando a San Martín, crea la primera escuela normal y a partir de allí, a modelo de esas, las escuelas... De públicas eh, del Perú. Eh, San Martín tiene eh, una, una labor incansable, crea la Dirección General de Minería para que terminen de extraer los recursos que, que, que se llevaban, dejando solamente a su paso miseria a los pueblos que, que habitaban, hace el reglamento provisional de comercio eh, crea eh, la Marina de Defensa, eh, bueno, podríamos poner relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de los países como, una, eh, eh, como un país independiente, consolida, decíamos, en esos 13, de 13 meses de gobierno, este, las instituciones. Pero aquí, volvemos a lo ya mencionado antes, crea la Convención Constituyente para que el pueblo pueda elegir sus propias autoridades y su forma de gobierno. Es decir, su protectorado culmina dándole al pueblo la soberanía para elegir sus autoridades y su forma de gobierno. Yo creo que eh, la campaña libertadora de Perú es donde San Martín muestra sus, sus dotes de estadista y de, de político soberbio. Ya lo había hecho cuando en 1814 es nombrado gobernador intendente de Cuyo, y allí no solo se dedica a conformar el ejército de los Andes, sino que eh, se ocupa de la salud pública, haciendo la campaña eh, de vacuna antivariólica, eh, el apoyo al comercio, a las industrias, crea eh, impuestos para los que más tienen, crea impuestos para para sostener la conformación de este esfuerzo tremendo que iba a ser la independencia de tres naciones y la conformación del ejército de los Andes. Así que San Martín cumple con su palabra y luego de la organización del protectorado deja y concluye este, dos años más tarde la guerra de la independencia Simón Bolívar con el 1824 en la batalla de Ayacucho. Es interesante esto que mencionaste. estoy tratando de, de seguir el, el hilo, si te parece vamos a agotar esta, este aspecto, si se quiere, de, de San Martín como protector del Perú, que a partir de, de, de esa gesta independentista que, que, que tiene su punto cúlmine en, en Lima, ¿no? con esta liberación de estas tres naciones, este hecho que es de 1820, 1821, va a tener su impacto en las relaciones argentino peruanas a lo largo de toda nuestra historia, eh, a lo largo de estos 200 años, e incluso también en Malvinas, ¿no? cuando pensamos en, en, en la solidaridad eh, por parte del Perú, en, en la causa Malvinas, que es algo, eh, una, una marca característica de este vínculo argentino-peruano, ¿cómo sentís esa, digamos, ese impacto digamos San Martín en Perú, y eso trasladado en, en los vínculos de amistad de los pueblos de América, y particularmente entre el Perú y nuestro país? Yo creo que es el eslabón que une la historia cultural que tenemos con, con el Perú, desde los Incas, la cultura andina, este, es previa a la etapa colonial, y era el camino del Inca, cruzaba toda la cordillera, llegaba hasta nuestras tierras. Después la heroica defensa de Atahualpa I y II, este, cuando, cuando las invasiones españolas... Pero creo que San Martín es el eslabón que une a los dos pueblos. Y los une por esto que decíamos, no solo los libera y organiza las instituciones y uh, suma al pueblo a que sea protagonista de aquella gesta. Y conforma un espacio cultural, vos sabés que en, en, en el Perú, bueno, Lima tiene el monumento la Plaza Central se llama San Martín y tiene el monumento más importante eh, de Lima. Y esos vínculos han quedado... Yo hice tres cosas. Cuando asumí mi primer llamado fue fui a visitar el regimiento de Granaderos a Caballo, que fue creado por San Martín. Mi primer viaje al exterior fue a Lima. ¿no? Creo que la cultura... Este, Así como la política se hace a través de gestos, la cultura es a través de símbolos. Y quería simbólicamente eh, llevar adelante estas dos acciones. Y eh, allí, la tercera de ellas fue convocar al embajador de Chile y Perú, al instituto, y al embajador del Perú agradecerle por lo que el pueblo peruano había hecho por nosotros en Malvinas. Esa fue... Un aspecto inolvidable que creo que los argentinos no tenemos que cansarnos de reconocerles y agradecerles a los, a los hermanos peruanos porque tuvieron una determinación absoluta, poniendo en juego muchísimas cosas para acompañarnos en este proceso, intento de descolonización que tenemos y que todavía tenemos pendiente los argentinos. Así que San Martín es ese eslabón para mí que une. Este, la cultura precolombina y este, la devolución del pueblo peruano acompañándonos en esa gesta maravillosa de Malvinas. ¿No? San Martín es en el centro de esa escena este, que llena con, con afecto, que llena con determinación, que llena con acciones increíbles que le dan la institucionalidad en aquel entonces al Perú, como dijimos, después de 300 años de dominación española. Bien, y, y culminada la, esta gesta independentista, eh, San Martín vuelve eh, a la Argentina, eh, es calumniado, digamos, en la prensa, digamos es, es algo que él ha padecido a lo largo de su vida personal, y termina exiliándose, digamos, ¿no? Y él, desde el exilio, nunca dejó de, de, de ser San Martín, digamos, ¿no? no es que San Martín deja de ser San Martín, no es que cumple la independencia tanto de Argentina, de Chile y de Perú, sino que sigue siendo... Eh, el libertador de, desde Europa, y cuando él ve las intervenciones europeas, ¿no? vos mencionaste la década de 1830, la década de 1840, San Martín se pone a disposición, digamos, de, de nuestro país. Contanos así, de, de forma muy, muy resumida, ¿cómo, cómo fue la vida de San Martín en el exilio, pero con esta vinculación siempre tan característica de él, que es la defensa de la soberanía americana. San Martín este, como bien decís vos no no tuvo un nido de rosas como todos este, como muchas personas piensan que vino que fue sencillo desarrollar esa magnífica campaña y que fue reconocido como héroe inmediatamente San Martín muere el 17 de agosto de 1850 y tardó tardamos 30 años en recuperar eh, sus restos y que llegaran a la Argentina. Así que allí te das cuenta que, eh, que no fue nada, nada, nada sencillo. Eh, Rivadavia fue, este, el término enemigo es un poco complejo, pero ciertamente un gran opositor a San Martín, había quedado herido desde que San Martín este, pasa del primer triunvirato al segundo, que es, bueno, si nos metemos, vamos abriendo puertas, este, se nos va a complejizar, por eso trato de seguirte, este, no hemos hecho una, una línea cronológica, porque creo que llevaría horas, este, y San Martín allí este, tiene también conjuntamente con los hermanos Carreras, enemigos, que Carreras tenía para aquel entonces un elemento fundamental, que era una imprenta portátil, y de allí va haciendo una campaña Panfletear, panfletaria en contra de, de San Martín. Así que él se decide irse a su exilio porque no quería ser parte de, de ninguna facción este, dentro de la Argentina, vio y anticipó que venía una época de anarquía y de guerras este, intestinas, trató de, de, de evitarlas pero no, no, pudo, no pudo hacerlo y eh, se exilió con con su hija, este, tuvo un paso por Inglaterra, un breve paso por Bélgica, donde le piden que sea jefe del ejército belga, pero como también era parte de ser este, un, un sector y no de Unión de Bélgica, no acepta y eh, se va, finalmente este, llega a París, allí reside en Grambourg, nuestro Instituto Nacional San Martiniano, la casa de nuestra institución, es una réplica de la que tiene San Martín en Granbur, en las afueras de París, la nuestra es un tercio más grande. Y San Martín no cesa, tal es así que cuando viene eh, la invasión o el bloqueo anglosajón a nuestras costas por por la guerra comercial, tratando de circular libremente para extraer nuestros productos sin dejarle nada al país, este, y hace rosas la defensa de, de, de la patria, eh, San Martín en su testamento ológrafo le dona su sable por esa defensa. Pero antes escribe una carta y se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores francés y solicita que no intervengan y que den fin al bloqueo que conociendo la pasión y la guerrilla defensa que harían los argentinos de sus ríos, de su pueblo, esa herida iba a llevar años en curarse. Así que trabaja firmemente, hace relaciones internacionales por, por nuestra independencia, que, que si bien estaba declamada, se estaba consolidando por la sucesión de los gobiernos que todavía no, no estaba eh, altamente definidos. Allí recibe a Florencio Varela, a Sarmiento, quienes hacen de, de San Martín unas, unas este, fantásticas miradas y descripciones de, de ese hombre y se les vuelve más inmenso de lo que ellos este, habían conocido a través de relatos y a través de, de historias. Así que eh, San Martín no cesó en, en su exilio de trabajar por nuestra patria, y vos sabés que nosotros tenemos, este, custodiando nuestro instituto, el testamento hológrafo de San Martín, el original de 1848, y en él este, hace algunas definiciones importantes, como bien decimos el sable que lo acompañó en la independencia de las tierras de América, en la emancipación sudamericana, se lo, se lo, da, se lo dona a, a Juan Manuel de Rosas. Eh, pone dentro de sus títulos, como primer título, el de protector del Perú. Sabes qué hay? No se conservan del libertador eh, uniformes. El único que se conserva, que está en el Museo Histórico Nacional, es el de Protector del Perú, traje blanco con una, con una banda roja, con el, que fue a la de, con el que fue a la reunión de Luis Felipe de Orleán, fue vestido con ese, con ese traje. Y este, allí San Martín en ese testamento deja plasmado... Eh, quiere que se devuelva el pueblo peruano, le había dado el estandarte de Pizarro. Fíjate el, el amor del pueblo peruano por San Martín, y San Martín en su testamento pide que sea devuelto al patrimonio de, de los peruanos. Así que ciertamente no, no dejó nunca de preocuparse por, por su amado país. Mucho testimonio de ello tenemos. Tomás Guido fue su entrañable amigo, y gracias a la correspondencia que, que, que tuvo, eh, San Martín pudo. Este, tenemos hoy testimonios de las muchas cosas que fuimos aprendiendo y sabiendo de su táctica, su estrategia, su pensamiento, eh, sus su, su sentimientos de, de, de cuando la patria no tomaba este, en sus manos esta esta causa libertaria y, y bueno, tuvo que pelear por ella y finalmente ganó. Bien, Tomás Guido, que a su vez era embajador argentino ante el Imperio de Brasil, digamos, ¿no? en esa época. Así es. De, así es, de, de fuertes así es. convulsiones, eh, además de internacionales regionales, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y, y, y me quedo con eso que mencionás, ¿no? Del testamento de San Martín, ¿no? Como decir, bueno, le lega su sable a Rosas por defender la soberanía argentina, y se queda con el protector del Perú como su primer título, ¿no? Esta idea de soberanía nacional, integración regional, digamos, este, esta idea y este espíritu americanista que se ve muy fuerte en él, bueno, hasta en sus últimos días, como bien se plasma en, en el testamento. Y, sí, sí mira, este, San Martín este, tiene... Cuando él ingresa, como bueno, datos biográficos que no hemos dado, nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en aquel momento Misiones, en provincia de Corrientes, a los 5 o 6 años este, de, vuelve con sus padres a España, e ingresa a los 11 años al regimiento de Murcia, por leal, un regimiento del sur de, de España. Y... Esto es 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Sin duda, San Martín es impactado por, por, por, por una época y por un momento. Y a través de los años conforma su biblioteca. Y esa biblioteca, gran parte, está en los libros de Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Eh, San Martín forma una ideología. Mira, él, él, yo creo que hay dos líneas de, para comprenderlo. Una dice, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Conformando una mirada, digamos, superior, que él tiene que responder a una causa superior. Y ahí se comprende su fortaleza, que nunca es doblegada y concluye su misión. Y por otro lado, con un compromiso universalista, dice, mi causa es la causa del género humano. Y el tercer componente ideológico que San Martín también lo dice, soy de un solo partido, y este es el partido americano. Digo, son tres definiciones que te dan una causa superior, un compromiso ideológico y una mirada estratégica. San Martín era consciente que estaba cambiando la geopolítica mundial al darle la libertad a América, digamos. Era este, una epopeya trascendente. Y, y lo hizo con instrumentos, bueno, el plan continental, como decíamos, este, se estudian todas las escuelas de guerra importantes, de América. Y hay algo que, que me gustaría contar brevemente, que el plan continental, una parte que no se cumplió y que, que es menos conocida, por supuesto, era armar un ejército, cruzar los Andes, liberar Chile, embarcarse, y ir a Perú. Pero era una, era una maniobra de pinzas, y por el alto Perú debía ir el ejército, parte del ejército observador y del ejército del norte, en aquel entonces comandado por Güemes y encontrarse, es decir, una maniobra de pinzas, y esta maniobra es la que le falta a San Martín para terminar su tarea en Lima. La muerte de Güemes, bueno, fue un, una, una, una cuestión trágica para San Martín, pero también por supuesto para todos los argentinos, ¿verdad? Así que me parece que San Martín con, con su ideología, con su formación, con esto de que atravesó el Atlántico con 12 baúles, con más de 800 libros, y fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que libertó, la fundó en Mendoza, en Chile después de Chacabuco le ofrecen mil pesos de recompensa y no los acepta, y dice que con eso comiencen para la construcción de la Biblioteca Nacional de Chile, la del Perú, la crea y dona parte de su colección de libros, porque lo que cruzó con él en esos baúles del Atlántico, más allá de su columna. Fueron sus ideas de libertad, sus ideas, su pelea fue contra la opresión. La, el, el, España y en ese entonces la, la Santa Alianza tenía como, este, como súbditos obedientes de una colonia. Y San Martín pretendía formar ciudadanos. Y para esto entendía que la educación, la ilustración en aquel momento, la cultura era herramienta fundamental. Bien, entonces ya en, en, esta, en, este, en este recorrido que estuvimos haciendo vemos un San Martín por supuesto militar, el San Martín libertador, el San Martín protector, el San Martín intelectual, el San Martín eh, americano, panamericano, eh, también un San Martín de alguna manera diplomático también, ¿no? y que va a defender sí. nuestra soberanía eh, aún en el exilio, digamos. Tenemos... Después de su muerte, os mencionaste que tuvieron que pasar 30 años para que eh, sus restos pudieran eh, volver a su patria, tal cual como él también lo había delimitado en su testamento, ¿no? que su corazón descansara en, Buenos en Aires. el de Buenos Aires. Contanos un poco el San Martín, digamos, ¿no? así también intuitivamente, cómo fueron las interpretaciones de San Martín. ¿no? Eh, desde el famoso, los, los famosos libros de Mitre, ¿no? Y a, y, a, y, a, y a lo largo del, del, del siglo XX, ¿no? con este San Martín tan polifacético, multidimensional, ¿cómo, cómo fueron, de, desde tu interpretación, esas, eh, esos múltiples San, San Martínez, por decirlo de alguna manera, que fueron eh, evolucionando a lo largo de, de la historia argentina? Sí, bueno, sin duda, uno de los jalones este, importantes es la historia que hace Mitre sobre San Martín, una historia exhaustiva, eh, profunda, eh, pero yo lo que difiero, lo que discrepo con, con la visión de Mitre, es que hace un San Martín centradamente militar, por supuesto que San Martín era un militar, vaya, este, a los 13 años estaba peleando ya en el norte de Orán, en, en África, en el norte de África, en Orán, este, recorrió Europa, fue destacado en Bailén por sus acciones militares, un, un, un soldado de excelencia, pero decíamos que San Martín, como bien mencionábamos, tiene una conformación ideológica y un sustrato este, cultural detrás de él, un autodidacta que se, se, se fue ilustrando. Este, y, y, y me parece que en ese sentido Mitre es un poco austero, digamos, en la descripción de San Martín. Tenemos un José María Rosa, un Pepe Rosa, que este, ahí sí hace una mirada desde el revisionismo, una mirada este, otorgándole esta visión de esta vista político-americanista de, de San Martín, y son dos visiones eh, fundamentales. Yo, este, digamos, agrego eh, dos libros que, que, que son importantes para mí Quizás no que hagan a los elementos históricos precisos Pero uno, a, a un apasionante, sencillo y pequeño librito de René Favaloro este, Que habla sobre las virtudes sanmartinianas Porque está escrito de un sabio este, con, con el corazón y la pasión y muy fácil de leer Y el otro es el... el este, del académico sanmartiniano eh, británico, John Lynch, que es interesante porque nos muestra una mirada de San Martín, cómo se ve desde, desde Europa, cómo lo ven los europeos a San Martín. Y estos conforman una visión. Yo diría que San Martín está en, en estas dos visiones, entre mío, y el revisionismo, conforman una, una, una visión. Más completa, después viene la romántica de Rojas, ¿no? eh, cuando hace el santo de la espada, que es una visión maravillosa, tiene una pluma para escribir, este, fantástica, eh, pero que también lo pone a San Martín en el bronce como, este, como un ser más allá, casi extraterrenal, por, por la obra que desarrolla. ¿no? Así que estas son distintas miradas, Ricardo Rojas, Rojas, perdón, dije Ricardo Rojas este, distintas miradas que conforman para mí una visión eh, bastante completa, justa e, e importante de San Martín. Y llegando un poco al siglo XXI, ¿no? y más allá de esas interpretaciones de San Martín, del, del siglo XX, que digamos, eh, escuelas historiográficas que, que se contraponían muy fuertemente, vos mencionaste, bueno, la escuela eh, de origen mitrista, después la revisionista, que han discutido mucho historiográficamente y, y se han eh, contrapuesto académicamente. Y siguen discutiendo, se sigue discutiendo. Y, y siguen discutiendo exactamente, pero bueno, llegamos al siglo XXI, ¿no? Eh, me atrevería, si sí, vamos a poner como punto de inflexión, dos, dos años, 2001 y 2010, y 2001... Eh, un, una revuelta popular con una consigna de que se vayan todos, digamos, ¿no? Eh, una especie de, de, de Argentina cuasi desargentinizada, ¿no? Y pasamos de esa, de esa crisis económica, política y social, y también de alguna manera identitaria en un contexto post-caída del muro de Berlín, a de repente el 2010. El bicentenario de la, de la Revolución de Mayo, podemos complementarlo con el bicentenario de la independencia, el bicentenario... Eh, bueno, de, de la independencia del Perú, también el Bicentenario del Pase a la Inmortalidad de, de Güemes. ¿Cómo, ¿Cómo interpretás vos eh, las interpretaciones de San Martín, de estos últimos 10, 15, 20 años, el San Martín de, de, del siglo XXI? Yo creo que hay una revalorización... No digo revalorización en el, en el sentido que en algún momento haya estado este, eh, por fuera de, de la conciencia nacional o popular sobre San Martín. San Martín si no, nunca mermó, digamos. Así es, así es. Sino que, la, eh, está, muy bien, digo, no soy quien para decirte, pero comparto esa visión de los hitos y el, y el de la independencia eh, fue fundamental porque fue un eslabón este, fantástico para acercar a nivel popular los símbolos patrios. Otra vez volvemos a que San Martín es de todos, no es de varios, ni de muchos, este, sino de todos. Y esos símbolos patrios este, llenaron las calles y estuvieron al alcance y a la celebración popular, la celebración del del Bicentenario de la Independencia fue fantástica, que por otro lado se hace justicia, pues San Martín tuvo mucho que ver con la independencia. Y perdón que vos me trajiste al siglo XXI y yo quería hacer un, un, un pequeño rescate de, del siglo XIX, porque San Martín no quería cruzar con sus ejércitos como parte de un ejército sublevado, sino como una nación libre e independiente que iba a auxilio de otras dos naciones, Chile y Perú. Y San Martín elige puntualmente a los diputados por cuyo que manda a la Asamblea de Tucumán y este, presiona permanentemente para que se declare la independencia, de hecho Francisco Narciso de la Prida el diputado por cuyo enviado para San Martín más joven es quien le toca en suerte el día de la declaratoria de la independencia. Este, así que San Martín fue garante político y militar de la independencia argentina. Volvemos al, al siglo XXI y se revalorizan estos vínculos. Para mí es, es fundamental y que, que parte de. de Parte, sino que los gobiernos, con una mirada nacional, popular, acerquen a estos símbolos este, de la patria y nuestras celebraciones, y que no son parte del y sino son parte de todo. Este, San Martín, Belgrano, Güemes, han sido líderes, pero no hay líder si atrás no hay un pueblo decidido a defender. La causa en este caso de su libertad y de su independencia. Y vuelven a centrar al pueblo como, como protagonista. Yo creo cuando nosotros miramos a, a nuestros héroes, incluyendo a los malvinas, este, tenemos que ver que son todos partes de una causa popular de sentido de nación. Y el pueblo no es alguien ciego que sigue aún iluminado sino que un líder que marca el camino es seguido por un pueblo porque coincide con los objetivos de ese pueblo. Así que creo que en estos hitos de bicentenario que vamos celebrando, y que muy bien estuvo el Ministerio de Cultura y nuestro instituto, este, celebrando toda esta semana la independencia del Perú, no solo porque la hizo San Martín, sino porque dio pie a la independencia de América y a la Unión de los pueblos latinoamericanos y, y es una tarea pendiente Es una tarea pendiente y diaria Y de lucha permanente América unida Es una potencia mundial Por lo cual se trabaja mucho Para que para que no, no estemos en esa condición Y se boicotean este, acuerdos comerciales Y distintos para que América no llegue a su entidad de, de unión política y comercial. Bien. Te quiero preguntar también por esta idea de transmitir a San Martín como figura en las nuevas generaciones. ¿no? En estos últimos años, también con la excusa de, de los Bicentenarios, ha habido una fuerte apuesta audiovisual a la figura de San Martín, complementada con libros que siempre salen, pero claro. hubo una fuerte apuesta audiovisual, quizás piénsonos en la película Revolución, o por supuesto los capítulos eh, de Samba o, o de producciones de paca-paca para, para las nuevas infancias y para la, las nuevas generaciones. ¿Cómo, cómo ves vos esa, esas producciones eh, audiovisuales y ese San Martín que se va transmitiendo de alguna manera de generación en generación y que ya desde pequeños ya estamos, nos estamos imbuyendo de este ideario eh, sanmartiniano? samba me parece uno de los hallazgos más importante de las últimas décadas, porque el concepto de patria-nación de este, sale desde la niñez, y tener este, esa maravillosa capacidad artística de traducir a un lenguaje llano y comprensivo para los niños, este, de, de, de figuras, en este, nuestra patria me parece fantástico, vos sabés que este, a partir de samba, nosotros lo notamos en los actos, nos llegan muchos chiquitos vestidos de San Martín. No digo disfrazados, porque el disfraz es parte de una parodia. Ellos vienen vestidos de San Martín. Algunos de una humildad este, grande, hecho... Como pudieron sus madres Otros con, con mejores recursos Pero vos sabés que en, en nuestros actos En este, nuestras celebraciones Empezaron a, a, a venir chicos este, con, con, con esa Con esa este, Mirada y sentimiento patriótico Y respecto de los audiovisuales Creo que, que necesitamos más Revolución cruce de los Andes Fue fantástica y, y tenemos cosas este, como para mirar, mirá, eh, como apostilla para, para no, no, no, de mi parte no aburrir a la gente. San Martín, pero bueno, nombrado este, gobernador intendente de, de Cuyo, en este, 1814, en 1816, un año antes del cruce de los Andes, este, él ya tenía buena relación con los indios y y um, los invita a, a, a un parlamento. Porque quiere pedirle autorización y sumarlos a la causa para, para el cruce de los Andes. Entonces, unos 140 kilómetros al sur de, de la ciudad de Mendoza, en el Fuente de San Carlos, se reúnen en la plaza central, fueron convocados, este, los pehuenches vienen... Todos pintados, eh, como encabezando eh, los guerreros con sus lanzas en, en, en forma de guerra, los siguen eh, los ancianos, las mujeres y los niños, y el San Martín les manda una dotación de granaderos a caballo que cuando ellos van llegando los hacen desconta y hacen salvas desde el fuerte como, como homenaje. Eh, lleva regalos, para los pehuenches y allí se hace el parlamento. San Martín le explica sus ideas este, y los convoca. De allí ñecuñán, el, el cacique más antiguo, que a través del intérprete habla con San Martín, luego se reúnen varias horas de discusiones, vuelve ñecuñán y le dice a San Martín que salvo tres caciques, todos los demás están de acuerdo. Se hace una celebración, se van todos encima de San Martín con abrazos y festejos, y se sella ese pacto. Pero San Martín ahí demuestra dos o tres cosas, además de su estrategia. Primero, la vinculación y respeto de los pueblos originarios en esto que decíamos de una nación en armas; Segundo, una visión estratégica militar para este, tener apoyo en los pases y en el cruce de los Andes. Y tercero, sabiendo que alguno disgustado podía ir y contarle a los, este, a los realistas en Chile intenciones de San Martín y a través de ellos daba informaciones cerradas para esta guerra de Santa. Vos decime si esto que yo te acabo de mostrar no es algo absolutamente cinematográfico que podríamos filmar, comentar este, y, y, y llenar las pantallas con, con, con cosas nuestras, con sentimientos nuestros, que son este, hechos históricos y, y con una mirada, podría ser con una mirada audiovisual realmente atractiva. Sí, y que además tiene eh, mucha vigencia. Por eso vos mencionabas al, al comienzo que San Martín como tema no está agotado ya sea porque o se descubren nuevos documentos, nuevos archivos, o se hacen nuevas interpretaciones, vos me estás mencionando esto de parlamentar con, con los pehuenches de, de Mendoza, y suena algo muy, muy actual, ¿no? esta idea de una nación eh, que incluya y, y que sea respetuoso de, digamos, de los pueblos originarios Parece más del siglo XXI, eh, digamos, uh -huh. y, y que tiene total vigencia. Y, y tomo esto también como, como disparador, eh, para ir eh, finalizando. ¿Cómo te imaginas el espíritu sanmartiniano o la figura de San Martín en, en el futuro? Eh, imaginémonos también, pospandemia, ¿no? cuando vaya aflojando un poco eh, esta pandemia que, que nos azota como, como sociedad y a nivel mundial, ¿cómo te imaginas esa proyección San Martín en el futuro? ¿A nivel nacional? ¿A nivel federal? ¿A nivel regional? ¿Cómo, cómo te lo imaginas ¿O, o, ¿O qué conclusiones hoy, de cara a futuro, sacamos de, de la figura de, de San Martín? Mira, afortunadamente contamos que el presidente de la nación, Alberto Fernández, este, ha participado de las, de las fechas sanmartinianas del 17 de agosto pasado, <coughs> perdón, pasado y este, le da mucha importancia a nuestros próceres y a nuestras fechas patrias. Y lo menciono porque... Hace falta que, que, que desde lugares muy potentes de una nación baje un mensaje, porque está en el sentimiento popular, pero es interesantísimo que desde la primera magistratura este, las fechas patrias, y en este caso de nuestros próceres, y en este caso de San Martín, como emblema y factor de unión de los argentinos, sea mencionado y sea evocado. Yo creo que. Este, y a nosotros nos ayuda muchísimo en la tarea, imagínate, un mensaje tan potente y tan grande como el de San Martín, una sola institución no lo puede llevar adelante, y en este caso aprovecho para agradecerte a vos, al Museo Malvinas, este, a nuestro querido Gerardo Esteban, para, para, para divulgar esta fecha también, tan cara a los argentinos en el museo, como no podía ser de otra manera conociéndolos. Este, y me parece que en este siglo XXI vamos, vamos a avanzar. Y así como hay que ponerse de acuerdo en políticas de Estado que lleve un, un, un rumbo en beneficio del pueblo, también hay que este, apoyarse en estos símbolos. Y me parece que San Martín, aparte de, de, de, de su realidad, de su personalidad, es un elemento de estrategia importantísimo para y yo creo que el presidente de la nación lo, lo tiene en cuenta porque lo menciona, aparece reiteradamente con los cuadros este, atrás, buscando a San Martín. Mirá, en el año 1950, cuando fue el centenario de la muerte de San Martín, el general Juan Domingo Perón este, decretó el año San Martín, que comenzó con un discurso en la Facultad de Derecho el primero de enero de ese año, y llevó adelante este, celebraciones durante todo el año. Hizo, por ejemplo, había una trilogía de, de, de vitrinas, donde una tenía un uniforme de granadero, otra una bandera del ejército de los Andes, y otra una réplica del sable de San Martín, y se llevó a todas las provincias, la nomenclatura de las calles de todas las plazas de nuestro país se cambiaron y se pusieron por San Martín, y las celebraciones populares eh, llevaron adelante todo el año. Y me parece que ese es un magnífico ejemplo para mirar para atrás. Sin duda el uso político de la historia, digo, no hay historia sin política y no hay política sin historia, siempre es una herramienta de disputa y es una herramienta que se va a seguir utilizando de determinado sector para apropiarse de esos símbolos. Pero creo que la grandeza de un gobierno, de nuestra propia nación y de nosotros, cada uno de nosotros desde nuestro humilde lugar es trabajar para que esos símbolos sean propiedad socializados por todos los argentinos y no parte de una facción sino una parte del todo. Bueno, Eduardo, nos quedó más que clarísimo que San Martín eh, como figura y su ideario es totalmente complementario con la causa Malvinas. Eh, celebramos que también inescindible, inescindible. Humana... exactamente son inescindibles y bueno celebramos que bueno desde instituciones hermanas no digamos el museo de malvinas con el instituto nacional san martiniano podamos eh, mantener de alguna manera esta, esta, estas actividades en, en conjunto y, y esta idea de que así como el museo malvinas propone digamos no y promueve una malvinización social identitaria y cultural de alguna manera el instituto san martiniano promueve no esa esa martinización, digamos, ¿no? de la sociedad argentina, y como bien vos decías, me, me llevo esta, esta conclusión, tiene que ser, digamos, una política pública, de Estado, en largo plazo, y es algo que se tiene que promover, no en un tiempo determinado, sino eh, proyectarse, digamos, en largo plazo, y que son causas y figuras eh, de todo el, el pueblo argentino. Eh. Absolutamente. Yo te agradezco y les agradezco, Muchísimo porque, este, como decíamos, no es tarea de, de una sola institución y en este caso que, que podamos aunar estos, estos mensajes eh, que hacen pocas cosas tan, tan vinculadas al sentir argentino como Malvinas y San Martín. Y en medida que, que podamos trabajar juntos difundir este ideario, el, el ideario que San Martín tuvo para mí, no para mí, para la institución que tengo el honor de representar, es fundamental, porque alumbrar estos aspectos de eh, San Martín político, San Martín con su eh, pensamiento centrado en la educación para conformar hoy diríamos... Eh, hacer ciudadanía, conformar ciudadanía, es absolutamente fundamental y que todos los argentinos podamos mirar un poco para atrás y si hubo hombres de esa dimensión, ¿por qué no nosotros, desde nuestro lugar diario de trabajo, no podemos hacer todos los días un poquitito más para que nuestra patria pueda retomar o crear el esplendor y que la felicidad del pueblo sea el objetivo final de cualquier acción de gobierno y de cualquier acción pública o privada. Bien, perfecto. Cerramos, si te parece, con, con tus palabras. Eduardo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro ciclo Soberanía y Memoria. Así que bueno, nos seguiremos encontrando en conjunto para cumplir con, que se... con estos ide idearios e ideales eh, de patria también.